días o noches, depende de a qué hora lo veáis. Esto de YouTube tiene esas ventajas, que podéis ver el vídeo a la hora que os dé la gana, incluso varias veces. Hemos venido hasta Madrid para conocer a, a Julia Jambrina. Que como no me conocías de antes... Yo no la conocía de nada, pero bueno. Eh, pues hace mucho ya. Pues un porrón de años, sí. Todos. <risa> todos, todos. <risa> todos los años, no vamos a decir los años que tenemos. Un porrón de años, todos. Bueno, ya lleva un proyecto muy interesante que, que quiero que conozcamos aquí, en este canal, porque es cierto que Subimos contenido de folklore, pero hay otras, hay mucha más música, lógicamente, y sobre todo muchas más formas de llevar esa música a la escena. Entonces, ella lleva mi lado music. Sí, mi music. Sí. Mi music. Sí, music. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí no, sí, no nos rayemos. Es que no nos rayemos porque todo esto viene de, de mi lado swing. Ah, bueno, es que eh, son, son me quedé con ganas de hacer un mirado folk. Oye, se puede hacer. Todavía estamos, mira, todavía estamos a tiempo de hacer un milagro. Por cierto, el ejercicio para los, para los alumnos de lenguaje musical: me ¿no tenéis que sacar más el intervalo de mi a la y de la a do. Ya tenemos sí. ahí. Sí, pero que no es mi lado, sino que es eh, mi, la, do, notas musicales. Sí, sí, por eso, por eso, ya sabéis. Así que los alumnos de, de, de lenguaje musical que nos estén viendo, que saquen los, los intervalos. Tenéis de ver si ya para cuando empecemos el curso. Claro que sí, sí, sí, sí. sí. Pero bueno, eh, entonces queremos conocer un poquito más ese proyecto. Que, bueno, yo antes hablando con ella le decía que había una palabra que me gusta mucho que la de prospección. Un poco, ¿no? Cuéntanos eh, realmente dónde está mi lado dentro del panorama musical. O sea, ¿qué, qué punto de conexión serviría así un poco por encima? O sé sea, que es muy complicado porque mucho, ¿no? Es Pero, que, bueno, no es que esté dentro del panorama musical como tal, porque no es un género musical, no es un grupo de música. De es, pro, dentro de la producción, de la industria. Es realmente una agencia, por cierto, a, a donde tengo que mirar, a qué cámara, a ti, a la no, cámara, no a, a donde quiera. Eh, es, una, es una agencia de música que yo al final, cuando la gente dice, pero ¿qué es exactamente una agencia de música? Yo digo, bueno, pues igual que la gente va a una agencia de viajes para ver a dónde se va de viaje y, y tiene distintas opciones, distintos precios, etcétera, pues esto es lo mismo pero aplicado a los músicos. Eh, una oferta de, de distintos músicos, distintos estilos musicales y qué es lo que necesitas, que nosotros te asesoramos, te aconsejamos, ya no solamente de, del tipo o el estilo de música, sino también a ver qué repertorio se adapta mejor, si más rápido, si más lento, etcétera. También hacemos una parte de, de producción musical y, y en esas ando, música por los cuatro costados. Bueno, es que el ejemplo que haya puesto de la, de la agencia de viajes yo creo que es lo más... Significativo. Sí, sí, sí. Es decir, cuando vas a una agencia de viajes, <coughs> ellos encargan de buscarte el avión y el mejor horario de ese avión te encargan de buscarte el hotel que e te claro. busquen tus iniciales o las actividades. Y bueno, lo que has comentado, efectivamente, yo creo que a veces puede pasar eso, ¿no? que la gente diga, bueno, para mi evento quiero música, pero no tengo muy claro qué música. Claro, realmente eh, eh, lo que está sucediendo es que no hay tantos particulares a lo mejor que busquen los músicos por agencia sino que suelen ser más bien la, las empresas de eventos, empresas de comunicación, eh, empresas marcas, etcétera, que dicen, pues necesito, porque tengo un anuncio, una chica en vez de un chico, que toque violonchelo o que toque violín, que sea de ojos azules, que sea alta, baja, o sea, hasta esos puntos eh, me piden a veces cosas, uh -huh. más joven o más mayor, o sea, de, de una edad mayor, etcétera. Sí, sí, sí. O sea, se piden músicos con distintas características. Y a lo mejor un particular que, que se va a casar o va a celebrar una boda de, o sea, una boda de cumpleaños. Un, un cumpleaños, pues no necesita exactamente que la cantante sea así, asá. O, o que sea con esas características tan específicas. Claro, y bueno, por lo que dices no es solo el tema de... De, digamos, pues evidentemente, si yo tengo que hacer un anuncio y quiero que salga allí alguien tocando un instrumento, pues tiene que tener determinadas estadísticas. Sobre todo esto que has comentado ahora, para los particulares me resulta muy interesante. Si tengo un evento, incluso dentro de ese propio evento lo que comentabas antes, de los repertorios. Es decir, si tengo una boda, no es lo mismo ni el estilo, ni la tímbrica, ni la, ni, ni, ni la velocidad o el tempo de la música que puede acompañar a la entrada claro. de esa boda, que a la salida, que en el cóctel, entonces, bueno. Sí, muchas veces los, los, los novios están un poco perdidos en ese aspecto y que, eh, a ver, yo soy de Zamora, como todo el mundo que supongo que me vea en este canal sabe que yo soy de Zamora pero pero estoy viviendo en Madrid y claro, en Zamora, Slow City, da tiempo a buscar, rebuscar, mirar, para aquí, para allá pero realmente en eh, Madrid, 6 millones de habitantes, trabajos mmm, que, que bueno... Horas extra, transporte de una hora hacia el trabajo, luego otra hora de vuelta a casa, eh, el tiempo no cunde. Entonces, como el tiempo no cunde, se tira muchísimo de, de, de agencias, de, de wedding planners y de, de gente que te ayude a sacar el evento, sea cual sea, para adelante, porque no hay tiempo. Entonces, los novios a lo mejor, en, en este caso que estamos hablando, pues es como que quieren que se lo des todo hecho. Es decir, a ver, dime qué es lo que pega más o, o qué, qué quedaría mejor para la entrada, para la salida, eh, durante la paz. O si por ejemplo eh, no es una boda eh, cristiana, pues, pues cómo lo hacemos, ¿Cómo, cómo lo ponen? o a lo mejor es una boda temática. Entonces hay es ellos que, que tienen un tiempo limitado, no pueden estar mirando y buscando... Está Deba, sí. debajo de las piedras. También puede ser que muchas veces no le demos la importancia suficiente a la música. Quizás nos, nos quedamos más por lo visual. Por ejemplo, en el tema de bodas, yo sí que a veces lo he comentado con algunos novios, de, bueno, las flores las vemos, eh, los adornos que hay de la boda los vemos, pero la música está sonando por detrás. Y si una música... No, pero sí se ve, ¿eh? sí se ve porque yo, por ejemplo, sí que eh, reviso todo. O sea, se revisa el repertorio, pero también se revisa estética. Sí, sí, pero se revisa, claro, estética, lo, lo que te decir en ese sentido que es, es que un, un conjunto. Claro, creo. que muchas veces a los repertorios no se parece que se le da suficiente importancia. Y, hombre, no es lo mismo. a ir de la iglesia, con un tiempo rápido con un tiempo lento. Entonces, bueno, que también ese toque muchas veces esa música, no se le pone el suficiente cuidado, quizá cuando se contrata, de, de tener cuidado de esos detalles, de qué es lo que va a sonar. Y, joder, ya lo sabemos, hemos visto todos los vídeos de internet de la misma escena sí, sí, de, sí, sí, de, sí, de sí, cine sí. con música más animada música menos eh, y que queda otros sí sentido lo que distinto. pasa es que ahora eh, bueno pues están casando los millennials entonces ya no quieren tanto las cosas eh, que han hecho sus padres uh -huh. sino que buscan otro tipo de otro tipo de música y quieren cosas quieren cosas diferentes diferentes a las que se ven normalmente o habitualmente en las películas y que hicieron también sus padres y todo eso al final pues pues es de lo que de lo que nos encargamos Uh -huh, claro yo sí, creo que es muy interesante porque muchas veces bueno, pues vas al, al florista y, y te enseña distintos tipos y dices ay me pues flores azules pero resulta que las amarillas quedan muy bien pero bueno en, en música bueno pues entiendo que es un poco también lo que hacéis decirle a la gente sí, sí, vamos sí, sí, a sí, ver sí. cuéntame tu idea cuéntamelo la idea que tienes en la cabeza o cómo va a ser ese ese, ese evento y, y entonces ya en función de eso pues te, te, te orientamos para conseguir lo que lo que necesitas. claro y hemos hablado de bodas pero bueno en particular, hay muchos más eventos que se puede poner en música y de empresas también, quizás, hemos hablado pues de una imagen de un anuncio y demás, pero bueno, entiendo que también quizás empresas pequeñitas que de repente presenten un producto o habla, yo qué sé, pues una frutería que, por ejemplo, va a abrir otra frutería nueva. Entiendo que también ahí pues, pueden... Sí, sí, sí, sí, todos. o sea, hay veces que, que efectivamente pues quieren ya... A ver, la, la música al final capta la atención. Los músicos que están tocando captan la atención y realmente la música está en todas partes, desgraciadamente, está como la banda sonora de nuestras vidas. Pero bueno, pues eh, la parte afortunada es que todos llevamos una banda sonora casi 24 horas al día. Realmente en silencio estás muy poquito el tiempo, con lo cual se abre un supermercado, eh, se presenta un producto, abre pues lo que estás diciendo, una, una frutería, eh, una ropa de, o sea, una ropa, una marca de ropa nueva, o cualquier cosa, cualquier evento, es muy raro que un evento no tenga música, sea de la manera que sea, ya sea que hay un DJ o ya sea que hay un músico en, en directo. Y claro, porque por ejemplo has dicho, eh, hablábamos antes por ejemplo de una biloxelista y ahora has comentado a un DJ, entiendo que tocáis todos los, los estilos musicales, bueno, o intentáis, por lo menos lo que hacemos bueno. esa prospección que decíamos, <ríe> y bueno, pues, eh. pues... Pues a ver, todo esto viene, viene, viene inconsciente, Queriendo o no queriendo viene del swing, uh -huh. o sea viene, viene viene de mi lado swing. Entonces lo cierto es que el 85% de las cosas que, que me solicitan es jazz, música de jazz, y si puede ser eh, swing así más clásico de los años 40-50, pues incluso mejor. La gente no entiende muy bien el jazz moderno uh -huh. y, y bueno yo también hasta me incluyo, me incluyo, es verdad, o sea el jazz experimental o jazz moderno mmm, tiene un público un poquito reducido y no es aceptado por todo el mundo. Sin embargo, hay otro tipo de jazz, el, el tradicional, el clásico, que ese es que es genial para estar eh, tomando un cóctel, para estar cenando, para estar comiendo, para cualquier cosa. Eh, entonces, es, eso es el, el grueso de, de mi lado music, pero luego eh, me han ido pidiendo otras cosas, entonces al final pues vas abriendo, sabes, vas abriendo vas abriéndote y vas abriendo cartera de, de otros músicos que tienen otros repertorios como por ejemplo puede ser el soul, el funk, eh, la música pop, la música rock también eh, los homenajes a artistas internacionales también está bastante de, de moda eh, ¿Dónde está el límite? Pues en, en, mi límite está en el flamenco si te digo la verdad, mi límite está en el flamenco, sí que tengo algunas cosas aflamencadas pero eh, mi límite está en el flamenco. Y luego he de decir que, pese a que yo he nacido con la música tradicional y con el folk a mi alrededor, eh, aquí en Madrid no nada de, de folclore, eh, la gente va, a, digamos, un poco a, a las apuestas seguras. Uh -huh. Yo, eh, bueno, te lo estaba preguntando a ti antes, eh, porque tenemos otro vídeo. Eh, pues <ríe> sí. Eh, realmente, que al final yo creo que no me has respondido a la pregunta, <risa> pero bueno, a mí me da la sensación de que los proyectos estos que son así un poco más, eh, no quiero decir culturales, quiero decir eh, de música tradicional, o de música folclórica, ya sea de España o ya sea de otras tierras, fuera de España, eh, lo contratan, o sea, la contratación viene por parte de la administración. Uh -huh. Sí, yo creo que sí. Sinceramente, la administración sí, es la que más, o sea, más es que, promueve. Sí. Es, es, que, es que es así, o, de, o ya sea porque bueno, pues hay subvenciones o hay dinero que viene de Europa o lo que sea o que se quiere promover la marca España y demás, pero pero es complicado, o sea, realmente la, la música tradicional a, a mí me cuesta, me cuesta me cuesta venderla. ¿sí? Y yo creo que se queda más ahí en esos pues eh, para las fiestas de, de, de, que contrata el ayuntamiento para un pueblo o cosas así de ciclos culturales y, y demás claro, quizá también ahí puede ser parte de error nuestro de los que hacemos música tradicional bueno, no error, quizá nos falta primero una labor de difusión para que la gente conozca un poco más música tradicional y luego hacer pues pues no, no la gente no es la dulzaina dura que la gente escucha, bueno, hay, hay mucha más música tradicional entonces igual que decías antes que el jazz más moderno es más difícil de entender sobre sí. todo como ambientación de un evento Si lo voy a escuchar como forma exclusiva así entonces bueno la música de que puede pasar un poquito a eso sí a ver al final la gente lo que lo que está buscando son sonidos melodías y cosas reconocibles que puedan o sea quieren eh, que esté de fondo pero a la vez reconocerlo y sentirse identificados entonces eh, pues a lo mejor si estuviéramos en Galicia o en otras zonas de España o en, o en Andalucía quizás los eventos que a mí me pidieran, la música para eventos que a mí me pidieran fuera con más de raíz, pero aquí en Madrid sí que es cierto que, que parece que lo que triunfa o por lo menos lo que yo veo es este otro tipo de música, también hay muchas cosas de, de electrónica como digo, pero, pero la música tradicional eh, poco, poco o nada. Y el flamenco no es que no se solicite, por supuesto que sí que está bastante, bastante solicitado. Pero, pero bueno, no me termino yo de sentir cómoda ni de manejarme bien sí, en, ese, simplemente... en ese estilo musical. No sé por qué, pero, pero es así, es, es así. Uh -huh. Y bueno, por pues lo comentabas, hablábamos de las comunidades autónomas. Entiendo que en mi lado está en Madrid, pero puede trabajar donde quiera, ¿no? Sí, eh, nosotros estamos en, en Madrid, en Castellana 194 pero realmente eh, hay músicos por toda, por toda España porque hemos tenido proyectos con, con marcas en, en Granada, en la zona de Cataluña, eh, hemos estado también en el norte, en el País Vasco, y toda la zona de la comunidad valenciana, Alicante y bueno, Valencia y demás, y entonces estamos bastante repartidos, también hay, hay músicos en, en Soria, y, bueno, por supuesto, luego también en Valladolid y Zamora. Pero donde más hemos trabajado al final ha sido mucho en el norte y en la zona de Cataluña. Bueno, y por supuesto Madrid, claro. Sí, sí, sí. Claro, bueno, un poco, es muy importante decir eso, lo que hemos comentado antes. Mm, todo esto parece que suena como a proyectos súper grandes, una marca que presenta tal, pero lo que decimos es que cualquier negocio, por ejemplo, que habrá un presente, yo qué sé, se si me ocurre, una hamburguesería que presente una hamburguesa, pues ¿por qué no hacer una presentación y ambientarlo con música? O sea, realmente, yo creo que tenemos que quitar un poco el miedo a, a, a decir, oye, todo lo podemos vender como algo muy grande y la música es parte de, de ello. Sí, o sea, yo me estaba acordando ahora mismo de, de un sitio que, que iba a abrir, era un restaurante, era una hamburguesería, de hecho. Mm. Bueno, vendía hamburguesas, costillas, bueno, vendía de todo. Y, y claro, era un sitio que era un poco americano y la verdad es que, lo que lo que más le pegaba allí pues era un poco el tipo, el estilo country y demás. Y se hizo y nada, pues resultó bastante bastante bien. Así que al final, bueno, la cuestión es vender, por muy pequeño que sea, si lo vendemos grande, yo creo que funciona. Sí, sí, sí Y sí. podemos meter la música como parte de ese, de ese producto o, es, o de esa promoción. Entonces, bueno, y bueno, como pues hemos comentado antes también, para particulares en muchos eventos en los que se puede acompañar la música. Hablábamos de bodas, pero sería muy curioso, por ejemplo y despedidas también claro, está es. la preboda también aquí en, en madrid sí que es sí que es bastante tradicional hacer un cóctel o una fiesta el día antes o dos días antes de que se vayan a casar los novios y lo suelen hacer en, en las casas y en las fincas o en, o en los chalets claro. y se prepara sabes acondiciona con equipo de sonido bien y demás y se lleva bueno no lo llevamos nosotros el catering pero que suelen llevar un catering y también pues los músicos claro claro y ahora ya lo que hay que hacer es las pedidas de mano con música eh, pues sí también bueno hay mucha gente que quiere hacer este tipo de cosas con flash y con bailarines y todo eso o sea sí es lo que estaba diciendo antes se, se están cambiando están cambiando las cosas están cambiando las maneras de, de consumo ya no es la típica boda tradicional y ya no es el típico cuarteto de cuerda o un trío de cuerda o un pianista con un, con una cantante que haga ópera además o sea para nada todo eso ha cambiado ha cambiado radicalmente uh -huh. bueno, ¿y crees que, bueno yo creo que parte no internet eh, spotify estas cosas ha hecho que la gente abra un poco ¿no? su, su ámbito musical por lo menos a escuchar otras cosas a escuchar otras cosas pues no sé, si pues, no o mal. sé, no sé yo qué decirte eh. no sé yo qué decirte yo sigo o sea, yo pienso que la, la gente es que está escuchando lo mismo. Últimamente estoy enganchada a Jaime Altozano y, y efectivamente me he visto varios vídeos de análisis musical de armonía y demás. Y es que es mmm, los cuatro o cinco acordes como muchísimo de toda la vida y las mismas progresiones armónicas. Y, y entonces te puede cambiar a lo mejor un poquito la letra, pero... La gente está escuchando exactamente lo mismo, con casi los mismos ritmos y, y lo que te digo, la gente quiere eh, canciones que ya le suenen, canciones conocidas. Hasta lo dice mi abuela. Uh -huh. Sí, sí, me dice, hija mía, tú cuando vayas a una boda, el repertorio que se conozca a todo el mundo, y así triunfas, porque claro, cuando voy a ver a lo mejor algún grupo de música, o, o bueno, un, lo, un cuarteto de cuerda, lo que sea, o música clásica y demás, algún evento, dice... Claro, es que no me las conocía todas, entonces como que no lo disfruta, yeah, yeah, yeah. no, no, no, no se disfruta tanto. Y además a la gente yo creo que también le gusta ver, tocar eh, lo que... O sea, vamos a ver si, si, me, si me explico. Tú cuando estás escuchando en Spotify, solo estás escuchando, no, no estás viendo cómo interpretan esa canción. Mm -hmm. Entonces eh, la parte buena de un concierto es que lo estás viendo, ves lo que hacen los músicos. Sí, bueno, por ejemplo, en gastronomía... A veces, el cocinero cocinando en medio show cooking, ¿sí? claro, sí, sí, sí sí, sí, entonces esa es la parte que, que también se está buscando, el que no sea darle al play que suene solamente la música pues es verdad que muchas veces en las fiestas de los pueblos tengo una gente que te dice la gente, vale, muy bien, hemos tenido DJs pero echamos de menos la verbena porque claro, estás es interactuando está sí, con... sí, sí, sí, interactúan, interactúan bastante más claro, uh -huh. sí, sí bueno, bueno, pues ya sabéis que mi lado está a disposición de empresas grandes empresas pequeñas, particulares eh, a la... donde se quiera con cualquier estilo de música sueles dejarse asesorar y bueno, pues al fin y al cabo, eh, lo que decíamos antes, si tenemos una banda sonora siempre, dejamos con música en el coche o a veces quitamos la música para tener nuestro momento de silencio, pero tener nuestro momento de silencio porque antes la hemos tenido. Entonces, sí, sí. Que, que haya música en nuestra vida y si además puede ser una música guiada y asesorada, pues, pues mucho mejor. Así que, ya sabéis, por aquí os pondremos links de del otro vídeo que tenéis que ver también. Sí, sí, sí. En en el canal. otro vídeo tiene bastante bastante chicha, tiene, sí, tiene hemos, todo. ¿Cuánto hemos estado hablando en el otro vídeo? No sé, bueno, lo cortaremos Comento. un poco. Habrá que cortarlo porque hemos estado hablando bastante. Pero sí, sí, eh, que conozcáis también esos proyectos y bueno, Internet que es una herramienta muy buena, supongo uh -huh. que ahí por ahí os pueden contactar. Sí, tenemos Instagram, tenemos página web tenemos Facebook, tenemos un canal de Youtube donde ahora mismo estoy grabando personalmente una serie de vídeos como más dedicados a, a negocio musical y, y vamos Sí, por cierto, en... unos vídeos que recomendamos porque también este canal lo ve gente que se dedica al folclore también desde un punto de vista comercial, digámoslo así y los uh -huh. vídeos que Julia está llevando a cabo pues cuenta parte de... Pues es eso de, de, la, de la música, ¿no? de, de, de cómo emprender un negocio musical, de, de lo que hay, de, de todo, de todo, todo lo que viene siendo un negocio musical. Que bueno, que, que ahí está. Mi hermano es percusionista profesional y me acuerdo que de pequeña le preguntaban: eh, ¿Todo qué te dedicas? O, ¿qué, ¿Qué estás estudiando? Y decía: Música. Bueno, pero aparte, ¿a qué te dedicas de verdad? Claro. Entonces, bueno, que, que la música también es un elemento. Es que el problema es que, que hay, bueno, hemos dicho que nos íbamos y estamos aquí rajando. Eh, el problema que tiene, que tienen los músicos es que eh, estudian música y parece que tienen que ser profesores de hay, música. Hay mucho más claro. Entonces hay más vida más allá de ser profesor de, de música. Yo también he sido profesora de música y realmente con mi lado me he dado cuenta de que, de que, de que la música vende y de que la música se vende y hay todo un negocio que que lo ves a veces en, en documentales o en películas como esto de, de Amy Winehouse o, o, o de Queen y demás y, y existe, o sea, la verdad es que existe y es interesante por lo menos conocerlo. A lo mejor entrar ya, pues cada uno se lo tiene que pensar hasta dónde quiere llegar como, como músico, pero es bastante interesante. Bueno, pues mira, desde aquí yo creo que hacemos la apertura, que nos podáis contactar todos aquellos músicos o aquellos que estéis estudiando música y queráis hacer una carrera profesional en mm la -hmm. parte de la música y que bueno, estaremos encantados de contaros qué más hay aparte de ese sentido la clase, claro. Pues sí, sí, sí, sí. sí. Otro, Aquí... me mi, tenemos mi, el milado eh, coach. El mirado coach, coach, sí, va a ser al final mirado, mirado coach esos vídeos. La verdad que sí, bueno, yo tenía ganas la verdad de, de aportar algo a, a los músicos, que a lo mejor en algún momento hacen estudios ya sea formales o, o sea, estudios reglados en el conservatorio o no reglados y estás ahí como un poco perdido de que dices, ¿y ahora, y ahora qué? Vale, me he metido un montonazo de años y de horas a ensayar a tocar, pero hay más cosas, o sea, realmente hay muchísimas más cosas. Lo que pasa que, que claro, eh, se mueve más, es verdad que se mueve más en ciudades grandes que en ciudades a lo mejor más pequeñas donde no hay tanto volumen como para poder vivir realmente de ello y efectivamente, pues tiene que ser eh, compaginado con otro, con otro trabajo. Uh -huh. Pero bueno, la música como todo tiene que reinventarse y los músicos, o bueno, hablamos de músicos, de, la, de gente de danza... Sí, sí, sí, sí, sí no, no, sea, no sé, sí. esto es, es aplicable a todo el mundo artístico, uh -huh. no solamente a los músicos, también a bailarines y, y demás. Así que nada, esta ha sido una pequeña... ¿Teníamos muchas ganas? Bueno, yo personalmente conocía a Julia... Pero tenía muchas ganas de que me contara de qué iba este proyecto y sobre todo que se contara a todo el mundo. Porque al fin y al cabo pues eh, sí, sí. es interesante conocer <risa> en la otra parte de la música. Siempre vemos lo que hay encima del escenario. Esto es como el, la parte de detrás, el, el backstage. Sí. Es. Es el backstage, pero es, es bastante interesante ya ya lo digo yo en mis otros vídeos que a veces un, incluso a veces un poquito turbio sí bueno como cualquier sí. faceta de la vida sí, sí, sí, bueno no sé si como cualquier faceta de la vida aquí es que la problemática viene por eh, pues en muchos casos por la legislación en muchos casos pues por desconocimiento en otros casos porque se va muy a contrarreloj y, y bueno es bastante pues eso, oscuro. Es un mundo un poco oscuro, sí. Creo que el, el, otro de los próximos proyectos que habrá que iniciar será un videoblog del de, día a día en un músico y contamos ahí, hacemos un culebrón de... Un culebrón, sí, sí, sí, sí, da para grabar hasta un documental o un, una película. Así. Sí, sí, callejeros, callejeros corseas. <risa> Pero bueno. bueno, pues esta ha sido Julia, la hemos conocido. A través de las redes sociales o de las páginas web podéis poneros en contacto con, con ella y con, con mi su lado proyecto. Vino, sí. Sí. Y nada, que, que disfrutéis de la música. Y aquí seguiremos con nuestros canarios que ya hemos visto, que no, no se han girado porque no. No girasoles, ¿no? <risa> geranios, no girasoles, girasoles. Sí, Pero sí, bueno. se han girado un poco, ¿eh? Yo creo que están dando el solecillo por ahí, yo creo que. Y nada, pondremos. Que sí, pondremos alguna llama del calor que hace en Madrid. Por cierto, anoche granizo cayó una muy gorda así pues que, sí yo tenía la ropa tendida no te digo más así que bueno y ya también desde aquí como supongo este canal va a haber más gente de Zamora pero lo verá gente de fuera sobre todo gente que va al canal de Julia y los a las ciudades pequeñas que mueren mucho yo creo que hay que pues vivir sí. de vez en cuando en, en, en, quien no tenga pueblo yo soy lo que no tiene pueblo pero tengo la suerte de vivir en una ciudad pequeña y esas cosas malas, pero sí, cosas no, malas. se vive bastante bien, en las ciudades pequeñas la verdad es que se vive muy bien pero efectivamente Zamora y Castilla y León tienen un problema de despoblación muy grande y principalmente es por el tema del trabajo si la gente tuviera trabajo yo creo que no era necesario irse Madrid es muy caro es súper caro sí, sí, sí, sí. es muy caro vivir en Madrid y además eh, te punde muchísimo menos el tiempo Sí, sí, yo lo veo que dices, eh, si al final tú trabajas de ocho horas pero tiras todos los días hora y media al metro, es hora sí, y media más, de vida que te estás tirando todos más, los días. O más, o más. Y tú date cuenta que si solamente es para ir al trabajo y volver al trabajo todavía, pero es que hay muchas veces que la gente va al trabajo y después del trabajo no va a casa, sino que se va a recoger a los niños a no sé dónde o que se va a clases de inglés o que se va a otro sitio, y de ese otro sitio que a lo mejor está a tomar por saco, se va a su casa. Por lo tanto, bien ha gustado, diariamente te puedes gastar a lo mejor dos horas y media o así, ¿eh? De hecho, Madrid es una de las ciudades donde más se lee, y uno, de los, motivos, uno de los motivos es, es precisamente ese, que, que la gente está en el transporte público, pues, o en el coche en un atasco, le, eh, y, y vamos, gastas un montonazo de horas. Sí, sí, recuerdo... Ahora que estamos divagando un poco, recuerdo un julio ir al pantano de San Juan. Sí. En julio, que en Zamora te vas al embalse y no tienes que hacer cola. Y en, ya. Pan, en el pantano de San Juan la gente iba por la mañana a reservar su sitio y había atasco para volver. sí, sí, sí, sí, así, así es, los domingueros lo, lo llaman, los domingueros que se van, que se van a lo mejor también a la sierra también, está el mismo atasco, es exactamente lo mismo. Pero bueno, como digo, además, las carreras estas que son artísticas, es complicado llevarlas a cabo en, un, en una ciudad pequeña, porque al final es como, todo el mundo te lo dice, es que es, es como tu hobby. No, no, esto es una profesión. Sí, sí, no, y además has invertido tantas o más horas que en una carrera. Porque de sí, hecho, mucho. la gente que estudia música sabrá que tiene que estudiar toda su, su parte ordinaria de, de, de, de bachillerato y demás, más toda la parte musical. O sea, es una doble, una doble carrera. Sí, sí, sí, que son bastantes, bastantes, bastantes años. Tengo una amiga ahora que se está iniciando con, con el piano y está flipando. O sea, está diciendo, madre mía que me quito el sombrero, eh, la de horas que hay que invertir aquí para, para hacer las cosas bien, para que te salgan. Y es el piano, que no es otro instrumento de cuerda que a lo mejor tienes que afinar y que, bueno, todavía en el piano das así la nota. Y suena. Y suena, y suena afinado. Pero en un violín, viola, violonchelo, contrabajo, que no hay trastes, pues imagínate, ¿sabes? La de horas que tienes que estar ahí primero hasta que eres capaz de sacar una nota y que, y, y, y que suene afinado y que suene más o menos. Que no suene como si hayas pisado a un gato. Ya. Así sí. que yo creo de todo esto nos quedar con varias ideas. La primera de todas es que visitéis a las ciudades pequeñas, que se vio bastante bien. Sí. O sea, seguro que hacemos llamamiento a las empresas de que, que piensen también en las ciudades pequeñas para para instalarse. Quizá entiendo que una factoría sea difícil, pero empresas tecnológicas pueden estar perfectamente en un zamora. Sí, lo estábamos hablando antes, que empresas de, de marketing, por ejemplo, u otro tipo de negocios que sean online, perfectamente pueden irse a, a ciudades pequeñas, son muchísimo más baratas, la calidad de vida yo creo que es mejor y, y vamos, que, que es que te ahorras en es una barbaridad. Otra de las ideas que, que, bueno, que nos quedamos es que hay que valorar mucho el trabajo de quien toca un instrumento o baila, en el caso de la danza o demás, que, que hay muchísimas horas detrás de ello. Y la última de todas las ideas, que creo que es la primera con la que hemos empezado, dejaros asesorar por profesionales para que pongan la banda sonora de aquellos momentos de vuestra vida, de vuestro negocio, de vuestros productos, que al final quedan ahí y, y todos tenemos un sabor, un olor y sí. un sonido en nuestra cabeza asociado a Sí, Sí, sí, sí, claro que sí. Así que nada esta nos despedimos, seguiremos divagando, pero esto ya no lo quedamos para nosotros. Y nada, no os olvidéis de visitar a Julia en sus canales, sí. de escribirle y de, bueno, de llamarle y decir, oye, que me que quiero casar. Es la quinta vez que me caso y ya he escuchado todas las bandas sonoras ¿Qué cosas nuevas podemos tener? Así sí. que que disfrutemos con ella. Chao. Hasta luego. Adiós, adiós.